Hola chicos, ¿cómo están? Espero que eh, la estén pasando muy, pero muy bien. El día de hoy tenemos la presencia de eh, nuestro amigo del canal, Juan David Muñetón, el cual eh, nos va a estar dando, eh, hablando temas muy importantes. Ya con él hemos hablado todo lo que iba a pasar con Omega Pro. Ya eh, estuvimos eh, pronosticándolo, por así decirlo, todo, todo este tema pero Juan, si quieres te presentas, la sala es tuya y aquí está entrando gente eh, que nos puede hacer preguntas sí. también. Chévere, listo, bien, bueno, nada o, nuevamente mi nombre es Juan David Muñetón, asesor financiero certificado por el autorregulador del mercado de valores, trabajo actualmente en fondos de inversión, en una fiduciaria específicamente, y pues nada, quisiera hoy pues, compartir... Porque ya hemos hablado realmente de lo que por qué no son confiables estos esquemas piramidales como Omega Pro, Diverso, eh, Validus, eh, etcétera, tantos que hay. Hoy <ríe> Arbit, etcétera. Entonces, eh, más que eso es como hoy decirles que es realmente una asesoría financiera, porque veo que el concepto se ha tergiversado mucho. Sí, no, actualmente. Todo el que promociona un esquema Ponzi es un asesor financiero. Sí. <risa> y están machando ¿Están? mucho el, el, la reputación de los que realmente son asesores financieros. Es así. Entonces, pues desde el conocimiento que yo tengo como los inicios donde empiezo a ver este tema de las finanzas, que, que empiezan como a manejarlo como educación financiera, eh, desde los multiniveles legales, ¿sí? Desde los que uh -huh. sí son legales pues ahí empieza un tema de, de decir pues que ellos van a educar a las personas que ingresan financieramente. Y también empiezo a ver que ahí hay muchas cosas que no son tan como ellos lo muestran y que es el desconocimiento de las personas el que los hace caer en esto. Entonces, lo primero, y que yo en algún momento también fui víctima de esto, por decirlo así, fue cuando yo en algún momento me invitaban a Anway y en Anway es muy bacano porque desarrolla muchas habilidades comerciales, entonces lo que se confunde ahí es desarrollar su capacidad de liderazgo y de habilidades comerciales con conocimientos financieros, que eso es totalmente diferente. Sí, sí una, una cosa es tener manipulación emocional. Tener mucha experiencia en, inclusive, neuromarketing, saber cómo llegar a la mente de la gente para que hagan lo que ellos quieren y otra cosa es realmente ser un asesor financiero. Tal cual, entonces, eh, en esto hay que tener mucho cuidado, porque empezando porque a uno le dicen que la educación tradicional es mala. Entonces, digamos que en mi familia había como, como esa lucha porque... Cuando uno está en eso, uno se, se cega totalmente. Y digamos que mi mamá era la persona que... Mis hermanos son profesionales, ¿sí? Y yo era el único que no quería estudiar. Entonces yo hacía cuanta cosa me salía por hacer. Y entre esas, pues, lo del network marketing. Pero, pero no, no, no crecía, ¿sí? Y entonces me iba quedando estancado. No iba a la par con mis hermanos. Entonces, claro, en mi casa me decían como... Hey, póngase a estudiar, que mire que se le pasan los años, etcétera. Y yo decía, no, es que la educación tradicional no sirve, ya me lo han enseñado, que no sé qué, desde esas cosas, ya uno le empiezan a meter que el, el sistema tradicional no sirve para nada. Y entonces, eh, después de ver que no me dio resultado, y en mi casa, de todas formas, mis papás tuvieron algo muy bueno y es exigencia. Entonces me exigían como, bueno, usted ya es un mayor de edad, que tiene que empezar a ayudar en la casa, entonces, pues si esa vaina no le da, poca a hacer otra cosa. Y después de dar tantas vueltas y hacer de todo, mi mamá vuelve y me dice, quiero que estudie. Entonces yo digo, listo, vamos a hacerlo, y empiezo a estudiar la administración de empresas. Entonces, me doy cuenta que, por ejemplo, en, en muchas veces pasan los networks no, yo... se meten con el concepto de libertad financiera. Todo el mundo quisiera ser libre financieramente. Eso es algo que es apenas lógico. Todo el mundo quisiera tener tiempo y el dinero para gastar, ¿sí? Pero, pues, tenemos que entender que no sirve la ley del menor esfuerzo, ¿sí? Y aún así yo veía personas que, que me vendían la idea de la libertad financiera y los veía ofreciendo planes y vinculando gente y eso hasta tarde, reuniones en la noche, los fines de semana, yendo a convenciones, de todo, yo decía pero no tienen tanto tiempo, aquí hay algo como que ya no me cuadra. Si ellos dicen que la libertad financiera es tiempo y dinero, ¿por qué, ¿Por qué todo el tiempo están metidos en esto? Reuniones, me invitaban a reuniones a las 7, 8 de la noche, los sábados reunión, los domingos reunión, hay algo no, no me cuadra, ¿sí? Sí, en realidad Entonces, ellos... Eh... Hablan mal de la gente que son empleados y ellos reciben, sí. ellos mismos son empleados, lo único es que no persiguen un salario, persiguen la comisión que reciben por meter gente. Exacto, exacto. Eh, entonces, bueno, eh, partiendo de eso, ahí lo que yo me empiezo a dar cuenta es que no es, no es tan cierto que todos son libres o que eh, muchos aparentan. alquilan automóviles y, y hacen viajes y, y... para tomarse fotos y eso es algo de lo que uno no se dejar llevar porque muchos aparentan eso es así muchos aparentan de que les va súper bien de que mire esto o lo otro entonces eh, realmente qué sucede porque digo que cuál es la verdadera asesoría financiera sí que le enseñan uno es qué es lo bueno y qué es lo malo del trabajo que tenga sí empezar a mirar ven estás trabajando mucho Ganando poco, entonces tienes que empezar a mirar qué otro tipo de actividad puedes hacer o eh, hacer algo para generar un ingreso adicional, ¿cierto? Y que te permita, pues, como crecer. Pero definitivamente, a, si a mí alguien se me acerca y me dice, Juan, eh, mi trabajo es este, siento que gano mal, no sé qué, tal, tal, yo siempre me voy primero por la educación. Entonces, bueno, ven, ¿y qué estás haciendo para que te contraten en algo donde pueda ser mejor? mejor pago eh, te estás capacitando y capacitando me refiero a hacer una carrera ¿sí? a ser una persona pues que de verdad le agregue valor a su hoja de vida para que encuentre algo mejor entonces cuando, o si sea, a mí me preguntan ¿es que los empleos son malos? no, los empleos no son malos, los empleos son malos en la medida en que si digamos en Colombia, vamos a hablar en Colombia te pagan un salario mínimo difícilmente vas a lograr Comprar tu carro, comprar tu casa, poder salir a viajar, etcétera, Porque el sueldo mínimo en Colombia realmente es, es muy bajo, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo empiezo a decir, ok, un empleo con el salario mínimo, claro, no te va a permitir lograr muchas cosas o va a ser muy, muy, muy demorado el proceso. Lo que yo aconsejo es, conviértete en un profesional que pueda hacer mejor pago y en lo posible que tengas una especialización, una especialidad. ¿Sí? sí, y la sí. gente que se eduque y que trabaje, el dinero fácil Exacto. realmente no existe. No existe, entonces yo, yo les hago una comparación, antes de ser profesional y eh, después de ser. Entonces, antes de ser profesional, ganaba el mínimo, pero tenía claro que era un proceso transitorio, en el que yo decía, cuando termine la carrera, espero eh, postularme para algo mejor. Cuando termino, el primer trabajo... Siguiente que consigo ya era el doble del salario mínimo, el doble, más auxilio de robamiento, más comisiones, más, más eh, primas extralegales. Ahí ya cambia la cosa. Pues si sobrevivía con un mínimo y ya me pagan dos, más un rodamiento entonces ahí cambia la cosa. Después de eso eh, encuentro una mejor oferta laboral y ya no son dos salarios mínimos, sino tres salarios mínimos, más comisiones, más robamiento, etcétera, ¿sí? Pero si no fuese profesional, difícilmente hubiese encontrado trabajo así. Entonces, lo primero es que si alguien te dice cuál es el truco de ser rico, yo en una asesoría financiera, yo no le enseñaré a nadie el truco de ser rico. Pero a las personas que están iniciando una vida laboral, siempre, mi recomendación es, no dejes de estudiar, no dejes de capacitarte, porque en algún momento que exista una oportunidad laboral mejor, si tu hoja de vida no cumple el perfil, ¿cómo te vas a postular? ¿O cómo vas a aspirar a cambiar de cargo? Entonces eso es lo primero, hay que eh, capacitarse. Y la educación sí sirve. Me da, me da como miedo y terror recordarme de esa época y había en especial un corona, diamante, triple frutiño, no sé qué, que se llama José Bobadita. El man es un comercial durísimo, durísimo. Y está en contra de la educación tradicional. En contra. Sí. Y de la verdad que cuando uno ya entra al mundo laboral, o por ejemplo en el caso mío que yo soy gerente ahorita, me doy cuenta porque eh, digamos que el organigrama de una empresa requiere de unos perfiles. Entonces, en el caso de la superintendencia financiera, ¿sí? para ciertos rangos, sobre todo los que son gerenciales, eh, tiene que ser profesional, porque llega una auditoría de la superfinanciera y le dice, muéstrame quién es el gerente... Por ejemplo, de, no, del, no, no, no, no. del banco de la sede tal. Entonces, eh, le dice, listo, el perfil de esa persona, ¿cómo debe ser? Ustedes dicen que el perfil dice experiencia más eh, carrera profesional en administración de empresas, economía, ta, ta, ta, ta, ta. Va y mira, oiga, usted usted está contratando a un bachiller y lo está poniendo como gerente cuando el perfil no aplica para ese cargo, ¿Cierto? Entonces, por eso muchas personas piensan, es como, no, es que uno no asciende, o es que eso es pura rosca, o porque esto. Si uno no se prepara y no se esfuerza, pues lógicamente no va a lograr aspirar a un buen cargo. Entonces, lo primero es eso. Sí, claro, ¿Listo? es que no, es el camino difícil y es lo que, lo que todo el mundo quiere evitar, realmente. Claro. Y, sí. y esta gente sabe manipular todo ese tipo de emociones de las personas, y es por ahí por donde te entra. Exacto, y entonces empiezan a hacer que todo el mundo hace lo mismo y que si tú quieres algo diferente, entonces tienes que empezar a hacer cosas diferentes o los resultados van a ser lo mismo, pero si hay que esforzarse y, y no sé, pues no, yo no, no sé si a Manuel le ha tocado, pero cuando uno está trabajando y estudiando al mismo tiempo, a veces el tiempo uno siente que no alcanza el desgaste físico, todo, pero vale la pena sí vale la pena, exacto, entonces, por ese lado por ese lado, siempre les voy a decir, ¿quieren un mejor trabajo? Hagan lo posible por pues tener un buen perfil. Que hay otras profesiones, bueno, que si usted salió deportista, no pues qué bacano, pero igual tiene que ser disciplina. Que si usted va a ser un youtuber, oiga, bacano que sea youtuber y ojalá con un contenido que le aporte a la sociedad, pero con disciplina, que sea un contenido chévere, todo con disciplina. No, y, Pese... y esforzándose, la gente piensa que es nada más de darle dinero a una compañía y que el dinero caiga solo. O sea, todo sí. lo que usted hace en esta vida, sea youtuber, sea eh, programador, sea lo que usted quiera, si usted se esfuerza, va a tener resultados inclusive mayores a los que mucha gente tiene en este tipo de pirámides. ¿Qué es lo que pasa? Que tal vez no lo vas a obtener de hoy a mañana, pero de que se obtiene, se obtiene. Lo que pasa es que es lo que la gente no le dice a uno. La gente no te dice sí. que lleva esfuerzo, que lleva sacrificio, que lleva desveladas en las noches. Sí. Pero es así, la vida es así. Correcto, entonces. Juan, disculpa es... que te interrumpa. No, no sé si, si aprovechamos un pequeño fragmento sí. para la gente que está conectada en este momento, que quiera hacerte alguna pregunta, pueden dejarla en el chat o pueden levantar la manita y eh, activan el micrófono eh, o la cámara como gusten. Aprovechamos que tenemos aquí a Juan David Muñetón, asesor fina, eh, financiero certificado para que ustedes les hagan preguntas sobre lo que quieran eh, relacionado también con Omega Pro y con todo este tipo de staff. ¿Puedes contenir, continuar Juan? Listo, nada. Y, y un saludo eh, para todos y gracias por conectarte. Entonces, eh, no sé, ¿alguien iba a hablar? ¿Alguien activó ya. el, el audio? Sí, ya. Ah, ok. Entonces, eh, bueno, eso por ese lado. Entonces... ¿Qué, ¿Qué es lo que uno desconoce? Cuando uno tiene un trabajo, por lo general, hay, le pagan a uno lo que llaman las prestaciones de ley, sí y, o la seguridad social. Entonces resulta que dentro de eso entra eh, el tema, pues obviamente, de su salud, su pensión, su ARL, etcétera Uno como generalmente, eh, o, o lo que nos han vendido es, esos son unos, pagos obligatorios pero que no tienen ningún como ningún sentido, resulta que no es así. La seguridad social ayuda a las personas a que de hecho puedan ir dejando protegidas a sus familias, ¿sí? Cuando una persona cotiza continuamente en un fondo de pensiones tiene la probabilidad o la posibilidad de que si llega a fallecer su familiar, su cónyuge, hijos menores de 25 años. Estoy hablando de Colombia puedan quedar pensionados. Entonces, por eso es donde sí entra estos temas como una asesoría financiera. Porque estamos hablando de las finanzas suyas y de su familia. Y de las finanzas de su familia incluso cuando usted falte. Entonces, entre la asesoría financiera, ¿qué compete? Compete ayudarle a escoger al cliente también eh, qué fondo de pensión, por ejemplo, le conviene. Si un fondo privado, si un fondo público porque en el fondo público, si usted gana un buen sueldo, se podría pensionar con un dinero más alto. Pero, ¿qué contras tiene y qué pros tiene? Y lo mismo el fondo privado. El fondo privado tiene sus pros, tiene sus contras, que pronto la pensión puede llegar a ser eh, más bajita, pero eh, el dinero que esté en el fondo de la pensión, el día que usted falte, si no hay beneficiario como tal de, de ley para seguir recibiendo la pensión, el dinero entra a masa sucesoral, ¿sí? O sea, ese dinero puede ser heredado, etcétera. Entonces, ahí es donde entra un tema financiero. Por ejemplo, les voy a comentar un caso. Me contacta una persona con la que yo trabajé en Banco Finandina. Me dice, Juan, yo sé que usted ya conoce el tema de pensiones, ta, ta, ta. Resulta que a mí me faltan semanas y en este momento me dicen que en mi cuenta individual... Hay 350 millones. No, 300, como 320 millones de pesos. Esos son como unos 70 mil dólares. Hay como unos 70 mil dólares. Pero las semanas que eran 1,150 no las alcanzo a completar. Yo tengo la forma de demostrar que yo sí había trabajado y que lo que faltó es que me las reportaran. Entonces, donde yo me siento con ella y le digo, ok, si en este momento completamos las semanas, usted adquiere el derecho a la pensión y no puede renunciar a él, porque según la Constitución colombiana dice que a derecho adquirido no podemos renunciar. Correcto. Y la pensión con la que usted se pensionaría en este momento, aún con ese valor, porque le calculan que usted viva como más de 40 años, eh, el, el, el valor de la pensión va a ser el salario mínimo. Ante, te, te apagué el audio, disculpa. Es que la gente que va entrando entra con el audio y se me desconfiguró todo. Vuelve a activar, nada más. A ver. ¿Ya? Ahí me escucha. Ahí van sí, sí. Entonces le digo, o está la otra opción, que es aceptar lo que le están diciendo, que es el dinero, pero no completa las semanas, ¿cierto? Y que el dinero tampoco le alcanza para asegurar la pensión. Y recibir el dinero y lo invierte en otra cosa. Un ejemplo, lo invierte en un, en un inmueble, ese inmueble lo arrienda y ese le representaría como su pensión. Pero a, a la misma vez, ese inmueble va a tener una valorización y adicional, ese inmueble le va a quedar para que se lo herede a sus hijas. Entonces, okay. esa fue mi asesoría. ¿Sí? Esa fue, venga, lo analizamos. ¿Usted quiere recibir un salario mínimo o prefiere recibir el dinero? teniendo pues ahorita la oportunidad que le están diciendo que se lo pueden devolver entonces eso, eso es que esas son las finanzas de la persona entonces sí, claro. ¿sí, claro exacto entonces eh, ya uno empieza a ver que uno espera de una asesoría financiera algo totalmente diferente uno empieza a que el asesor financiero es el que llega y me va a enseñar a mí cómo hacer dinero y no, no lamento desilusionarlos pero normalmente el tipo de clientes eh, que nosotros atendemos son clientes que tienen una situación específica con dinero y lo que necesitan es esa asesoría para saber cómo cuál es el mejor camino para asegurar el dinero, para que el dinero de pronto vaya generando algo de rentabilidad, etc. Sí, correcto. Es, esa, puede, esa es una de las partes de la asesoría financiera. Usted, ¿dónde está cotizando? Eh, por ejemplo, muchas veces pasa en Colombia que fallecen personas, y la familia no tiene ni la más remota idea que pueden reclamar o una pensión si cumple los requisitos. Digamos que la persona venía cotizando el tiempo mínimo requerido o que tienen derecho a reclamar el dinero. ¿sí? Entonces muchas personas desconocen eso y eso es una asesoría financiera. Decirles, oiga, si sí sabía que si a usted eh, le llega a fallecer su esposo o su esposa, y está cotizando pensión, usted posiblemente tiene derecho a quedar pensionada o en su defecto a que reclame el dinero que en esa pensión. Y mucha gente toma, por ejemplo, este tipo de aportes como eh, dinero perdido. No, es que cuando yo pago seguridad social eso es regalar 200 mil o 300 mil pesos. correcto y Esta gente pone, no eh, es le, le van a lavar la cabeza a usted, los los, los pseudolíderes, Diamante, Perla, Zafiro y todos los Pokémon que existen que el sistema tradicional está mal y que le quiere robar su dinero y que eh, tener un trabajo es lo peor que usted puede hacer un trabajo tradicional cuando en realidad eh, usted puede realmente llegar a tener un bienestar para usted y para su familia claro, todo con esfuerzo, ¿verdad? como, como Perfecto, ya lo dijimos claro. anteriormente eh, sin embargo eh, Claro, existen muchas eh, posibilidades. Si usted realmente quiere ganar dinero por, me, por, este, por este tipo de, de medios digitales, la mejor opción es no le dé su dinero a nadie. Agarre usted eh, ese dinerito que iba y gástelo haciendo cursos de, de trading. Haga el trading usted mismo para que de manera que si usted pierde dinero, el responsable es usted porque tomó una una, una mala operación. Y si usted recupera, Realmente el que recuperó fue usted. Eh, no aconsejamos ningún tipo de, de academia que esté relacionada con Ponzi, porque también hay muchas academias que eh, son simplemente una mampara, una, una fachada, que al final terminan siendo un esquema Ponzi. Dígase Hayan Academy, dígase mm -hmm. B, dígase muchas de estas eh, que que tienen todo esto simplemente como un cuento más, pero en realidad todas funcionan como un esquema pónico. Tal cual. Y otra cosa importante es que, eh, eh, por ejemplo, los multiniveles tradicionales nos dicen, no, que usted crea un negocio, que eso es muy parecido a ser independiente y adicional a eso, todos los ingresos residuales van a ser heredables, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, y si el grupo que usted creó algo no produce y no produce los puntos mínimos para una comisión, ¿cierto? Eh, ¿Cuál heredable o cuál garantía hay de que usted va a recibir dinero? No hay sí. ninguna garantía. O te dicen, la, la membresía o, o, o la mensualidad de esta academia son 100 dólares al mes. Pero si metes a una persona, te bajamos la mitad, 50 dólares. Y si metes a dos, este mes te sale gratis. Y ahí es donde usted empieza a ver que realmente el dinero no viene por dar clases de trading ni de nada Exacto. de este tema, sino que viene de la misma gente. De la misma gente. Por ejemplo, en los negocios tradicionales de multinivel, eh, uy, y que sobre todo en los multinivel ustedes se van a dar cuenta de algo, y es que existe una presión social muy brava de demostrar que usted tiene, y si usted dice que, pues, no sé, se tiene que retirar o algo, porque en el momento cuando yo dije no sigo más, eh, es como se rajó, se rajó en el negocio. Usted no, no sirvió, no hizo las cosas, no entendió el negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, bueno, aquí menciona el multinivel como Herbalife. A mí, a mí una persona, por ejemplo, que me comentó que en Herbalife eh, está haciendo mucho dinero, bueno, eh, siempre van a presumir de que la vida les está yendo, mejor dicho, increíble. Y si una persona tiene hijos, yo me pregunto, oiga, si llega a faltar, si llega a fallecer, ¿qué le va a dejar a sus hijos? ¿Sí? Porque normalmente las personas que ejercen el tema de los multiniveles muy, muy, muy rara vez eh, cotizan o pagan su seguridad social. Porque vuelvo, vuelvo, les digo, les están vendiendo yo la idea de que eso es malo. Y pues imagínate, Manuel, una persona que se dedique a este tipo de negocios y que encima tenga uno o dos hijos, Dios no lo quiera, algo le pase, fallezca como los deja desamparados totalmente y se cae otra, la pirámide los hackean eh, y hasta ahí se acabó la generación de, de dinero y vuelven igual o peor a como estaban anteriormente otra cosa importante es por ejemplo los seguros que el otro día escuchamos un video de roberto zapata y el de o oh, bueno yo escuché no sé si manuel estaba ahí eh, un video de Roberto Zapata donde él decía que él era anteriormente agente de seguros y que vendía algo horrible, que, que, que no, mejor dicho, no, no podía con los problemas de él ahora escuchar los problemas de la gente, etcétera, un seguro no es algo malo. Un seguro no es algo malo. Es algo que uno adquiere con el fin en lo posible de no usarlo. O sea, uno no compra un seguro, o yo no aseguro, por ejemplo, a mi esposa pensando en me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. No, pero uno lo hace para tener tranquilidad. De hecho, en una conversación que tenía con mi esposa, le decía, suena feo, pero no es lo mismo morirse dejando a la familia desamparada que morirse sabiendo que los deja uno asegurados con algo. Entonces, vivienda, algún ingreso fijo mensual, más un seguro. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo hablo en mi caso, si yo llegase a faltar, mi esposa y mi hijo, en este momento ya quedan con una vivienda, ¿cierto? Adicional a eso, bueno, tienen el carro y adicional, eh, por el tiempo que yo llevo cotizando pensiones, ella tiene derecho a reclamar también una pensión por sobrevivencia como cónyuge. Y uh, adicional a eso, la tengo asegurada con seguros alfa. Entonces... Obviamente que pues el dinero no reemplaza, pero no es lo mismo, vuelvo pues, y les digo, cuando uno es como el, el, el mayor proveedor de su hogar, no es lo mismo fallecer y dejarlos desamparados, que sí. dejarlos pues, con, con algo. Entonces, eso entra en la, dentro de una asesoría financiera. Oiga, ¿qué me recomienda? ¿Cuál seguro de pronto usted me recomienda, cierto? Para yo dejar asegurada a mi esposa, a mis hijos, etcétera. O quiero dejar asegurada la educación de mis hijos. También eso existe, por ejemplo, aquí en Medlife, Medlife vende una gama de seguros impresionante, ¿sí? Seguros Alfa, Seguros Bolívar, todo mu... Es que vuelvo y les digo, es un dinero que usted invierte pensando en lo posible en no usarlo, pero que si algún día pasa algo, usted por lo menos está tranquilo de que hizo las cosas bien y los está dando asegurado. Esas son las cosas que entran dentro de una asesoría financiera, porque... Son las finanzas de su familia, incluso cuando usted ya no esté. ¿Sí? Esas son las otras. El costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Juan, mí, hay clientes que, que cuando van a invertir me dicen, Juan, yo tengo dos opciones en este momento. Me están ofreciendo invertir, por ejemplo, un CDT a un año y me están pagando tanto, ¿cierto? Usted... ¿Qué alternativa ve o qué otra opción ve? Entonces lo comparamos. Bueno, de acuerdo a lo que yo le ofrezco, tengo esta opción con un portafolio de pronto a la vista o con un portafolio que tiene vencimiento cada mes, otro CDT, etcétera Entonces miramos cuál es el que más le da. El costo de oportunidad es, si yo invierto con Juan, por ejemplo, que me ofrece el 18% efectivo anual y en el otro me están ofreciendo el 20%, pero sí o sí tengo que dejar la plata un año. Con Juan tengo la posibilidad de decidir si retiro el dinero cada dos meses, o cada tres meses, o cada mes. Entonces empieza a mirar, yo sacrifico una cosa. por otro lado me ofrecen más rentabilidad, pero sí o sí tengo que esperarme el año, estoy sacrificando, ¿qué? Disponibilidad del dinero, ¿cierto? Correcto. Y Juan me ofrece un poquito menos, pero me da la disponibilidad del dinero cada mes. Entonces es donde mira el costo de oportunidad, yo sacrifico una cosa por otra y cuál es la que a mí más me conviene. Entonces yo le digo a la persona, ¿usted a qué se dedica? No Juan, yo soy empleado. Le digo, ok, quiere decir que sus ingresos no dependen de este dinero. Es decir, que usted no usa este dinero para invertirlo en un negocio suyo. Listo. Si de pronto me dice, Juan, yo compro y vendo mercancía, de X, de tecnología, lo que sea Le Digo, entonces eso quiere decir Que usted posiblemente necesite este dinero Para hacer un negocio, ¿cierto? Y dice, sí es posible Le digo, entonces es mejor que usted invierta en algo Donde tenga disponibilidad el dinero Porque resulta Que usted puede empezar a asumir Un costo de oportunidad muy alto ¿Qué quiere decir esto? Le salió un negocio Hablemos de tecnología Usted va a invertir en mil tablets que le valen, no sé, mil dólares, por ejemplo, y esas tablets, usted sabe que las vende en $15,000. ¿En cuánto tiempo? En menos de un mes usted hace esa compra y venta, ¿cierto? Y se ganó, ¿cuánto? Hasta un 50% de rentabilidad. Ya con Emanuel en otros videos lo hemos explicado. Que en los negocios tradicionales se puede llegar a ganar muchísima plata de rentabilidad. Entonces le digo a él, si usted va a invertir toda la plata un año por tener fijo un 20%, puede sacrificar la oportunidad de que le salga un negocio y le digan, oiga, necesito este pedido y usted no tenga con qué comprar el pedido. Entonces, más bien, déjelo en un portafolio que le permita tener disponibilidad del dinero para que si le sale su negocio, pueda hacerlo. Okay. Y vuelvo y digo, si es una persona que me dice, no, yo soy un empleado y esta plata la venía ahorrando, no sé qué, o sea que usted tranquilamente la puede dejar ahí un año, y no la necesita, no hace otros negocios adicionales, no bueno, déjela al año pues usted puede sacrificar el tiempo porque usted no usa esa plata para otros negocios ¿listo? eso es una asesoría sí. vuelvo y les digo, yo no le digo a la persona, venga yo lo voy a enseñar a usted a ser millonario le digo es, contemple un escenario contemple otro y en el cual usted vería o ve un mejor beneficio eso es realmente una asesoría financiera sí. ¿qué otra cosa puede ser? Eh, Juan, lo que pasa es que yo vendí, y eso me ha pasado, vendí un inmueble en 100 mil dólares, ¿sí? Y mensualmente me estaba generando 400 o 300 dólares de rentabilidad. Hablemos en Colombia, millón 200, millón 300. El arriendo me está generando eso. En este momento, ¿cuánto podría estar generándome esos eh, 300 mil dólares? Oh, perdón, esos 100 mil dólares, ¿cuánto me podrían estar generando en un mes o en un año? Entonces yo le muestro. Bueno, en un año, esos 100 mil dólares le pueden estar generando unos 15 mil. Y compara y dice, oiga, en arriendos me estaba generando la mitad. Por ahí unos 7 mil, unos mil, o sea que la rentabilidad ahorita está buena. O sea que el CT ahorita me puede dar el doble lo que yo recibía en arriendo Entonces por este momento o en este momento preferiría. Hacer una inversión con un banco en un CDT y no volver a comprar otro inmueble en 100 mil dólares que lo voy a arrendar por ahí en 300 o 400 dólares. ¿Sí? Entonces, esas son Es en este momento, no todos los momentos son iguales. Hay momentos donde le digo: en este momento el arriendo le puede generar más, entonces sí sería buena opción más bien de que compre otro inmueble. ¿Sí? ¿Cuál? Son cosas que. que que bueno Hay que ver eh, La rentabilidad real Porque eso también es bueno Hacérselo ver al cliente mire En este momento la inflación está en tanto Vamos por ejemplo La inflación está en el 11 Yo le estoy ofreciendo una rentabilidad del 15 Si estamos hablando de que su dinero No se deprecie en el tiempo ¿Cierto? De que su dinero no se deprecie en el tiempo Lo mínimo que debería crecer es el 11 Que es lo que está creciendo la inflación pero si está creciendo el 15 o el 16, su rentabilidad real sería el 5, el 4, el 5 descontando la inflación. Esa sería su rentabilidad real. Entonces, si sí es un buen negocio o por lo menos, por lo menos, manténgalo invertido en algo en el que su dinero no pierda valor. Porque debajo del colchón o en la cuenta de ahorros, generalmente, pues, no generan nada y... Es la depreciación del dinero. Cuando lo va a retirar, ya ese dinero le alcanza para menos. Bueno, nos Esas quedan son las cosas de una eh, asesoría financiera. Cinco minuticos en esta llamada. Eh, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta. De igual manera, si quedan algunos sí. temas por tocar, eh, hacemos otra llamadita. Eh, por lo general, esta llamada no tiene tantos participantes, pero si estuviéramos ofreciendo. Un producto donde se gana 300%, en 16 meses esto estaría saturado. Pero los que quieran aprovechar para hacerle una consulta a, a, este, a Juan David Muñetón, el asesor financiero, aprovechen en este momento. Vamos ahí pendiente. Yo, yo tengo el chat abierto, entonces si quieren escriben y yo les sigo contando. Bueno, eso es, eso es parte de la, pues de la asesoría. Eh, Digamos como que, vuelvo y les digo, cuando una persona se acerca y les dice que les va a enseñar el truco y que le va a enseñar de finanzas y etcétera, etcétera, ya es, uno puede empezar como a desconfiar. Y que usted lo que tiene que hacer es invertir y luego invitar a otras dos personas, etcétera. Bueno, entonces ya ahí ustedes se dan cuenta que esos son más, más de lo mismo. Cuando le dicen a uno, es que si metes a otras personas vas a generar más, te vamos a cobrar menos por la mensualidad de la academia. Ahí usted se da cuenta que realmente el negocio no es el negocio como tal, el negocio es usted. Usted lo están viendo como sí. un simbolito de, de dólar en la cara. Así de fácil y sencillo. Así tal cual es. Mira que, por ejemplo, eh, yo recomiendo a personas que tienen en eh, su trabajo tradicional o algo un ingreso a veces las ventas de catálogo hay unas empresas que tienen muy buenos productos, dan buenos puntos, dan buenos premios. Por ejemplo, con mi esposa nosotros promocionamos una y cuando completamos, o sea, las cosas del mercado nosotros las pedimos por ahí. Y eso nos genera puntos. Y los puntos normalmente los revivimos por cosas para el hogar, que pues hacen que ya no salga de mi bolsillo, ¿cierto?, Sino pues que son cosas que yo me empiezo a ahorrar Y nosotros hemos sacado cuentas en los dos, casi tres años que llevamos haciéndolo Y hemos reclamado más de unos 300 dólares en, en, en premios Cafetera, juego de ollas, vajilla, una cosa la otra Ese tipo de cosas tangibles Donde hay un ayuda. producto que usted lo un puede producto. ver, que las ganancias vienen de ahí Y no es que estemos promocionando ninguna de estas es que hay que no. saber diferenciar qué es un multinivel y qué es un Ponce uh -huh. Exacto. Multinivel, voy y les digo, me asusta un poco cuando estos multinivel legales le empiezan a decir a usted que todo lo tradicional está mal. Ahí preocupense. Sí. Ahí también digo como por qué tienen que hablar mal de lo tradicional para invitarme a este negocio. Si bien es legal... Le hacen mucho daño a las personas, porque cuando una persona está 5, 6, 7 años dentro del multinivel y no hizo ninguna carrera, etcétera, se sale, el multinivel no le va a colocar en su hoja de vida recomendación laboral. Sí, fui líder de Network Marketing en el no pone. Fue Diamante vida. Corona en Omega Pro. <risas> sí, no, eso no sirve. Y, y pues como les digo, adicional a eso, no estudió... Entonces usted dice, bueno, siete años, pero de pronto, seis, siete años de mi vida salgo de ese multinivel y quedo con los brazos cruzados. Entonces, pues, mmm, chévere cuando uno puede salir de un trabajo y dice, bueno, ¿yo qué hice en este trabajo? Mientras yo estuve aquí, aproveché y compré esto, hice lo otro, etcétera, etcétera. Digamos que en la asesoría financiera, por bueno, ejemplo, uno da la... para que lo tomen en cuenta. Dale. <risa> Ah, listo. O, o si quieres, yo creo que lo dejamos aquí y conectamos y les doy como el último tip claro. de que otra cosa tocamos en las asesor la asesorías financieras. Vamos a dejarlo por acá, chicos, y eh, les vuelvo a mandar un enlace para los que quieran volver a entrar. Listo. Listo, Manuel. Entonces, eh, bueno. Que otra cuestión se toca muchas veces en, en la asesoría financiera las personas que tienen buenos ingresos, muy buenos ingresos, muchas veces pues son sujetos también a unas retenciones, sí las retenciones de ley. Pero también el estatuto tributario establece de qué forma o hasta qué límite podemos estar exentos en un porcentaje de nuestro salario para que no le apliquen retención. ¿Sí? Correcto. Entonces lo que uno hace es que asesora al cliente diciéndole, bueno, los mecanismos de ahorro, como las cuentas AFC, las pensiones voluntarias, usted puede hacer un ahorro allí y ese ahorro que usted haga, se va a llevar como rentas exentas para su declaración de renta y por tal razón a este dinero no se le va a aplicar retención, no sobre este no podrá pagar, no deberá pagar impuesto, pero este impuesto que usted está dejando de pagar por este dinero, eh, para que usted pueda retirar el dinero Debe cumplir unas características específicas del estatuto tributario Voy a poner un ejemplo, Emanuel Resulta que yo me gano 20 millones de pesos ¿sí? De esos 20 millones de pesos me aplican las retenciones Pero yo digo, espere ¿Qué puedo hacer para que no le apliquen la retención a todos los 20 millones? Entonces me dice, ok, por ser empleado ya hay un 15% de su salario al cual no le van a aplicar retención. ¿Sí? Ah, entonces, listo. ¿Cuánto es el 15? ¿20 millones? Listo. Entonces, ya sé que a este 15% no le van a aplicar retención. A estos 3 millones de pesos. ¿Qué otra cosa me puedo disminuir? Si usted tiene dependientes, eso le disminuye un 10% para que no le apliquen retención. Ah, bueno. Tengo otro 10% del salario que no le van a aplicar retención porque tengo dependientes. Si usted paga... Eh, medicina prepagada o alguna póliza o eso, entonces se puede disminuir hasta otro 10%, entonces uno dice ok, lo que estoy pagando de medicina lo voy colocando ahí, entonces eh, empieza a disminuirme, ¿cierto? Si usted está haciendo un ahorro en su cuenta de FSE o en pensión voluntaria para compra de vivienda, un ejemplo entonces, eso empieza a disminuir pero tiene un tope, ¿sí? Tiene Correcto. un tope, más de ese tope ya uno Digamos, el 30% ya está exento de que le apliquen retención. Pero al otro 70% sí o sí, no hay nada que hacer. Le tienen que aplicar la retención. ¿Sí? Entonces, eso es parte de la asesoría financiera. Si le venga empiece a hacer un ahorro y se disminuye lo que le están aplicando de retención porque usted tiene en este momento posibilidad de disminuirse. Y normalmente uno, que le aconseja? Desde el punto de la asesoría de la inversión, yo le digo que esto le sirve para que se disminuya, pero con quien puede constatar y certificar exactamente que ese es el valor que usted debería ahorrar es con su contador o con su tributarista de confianza, ¿sí? Pero uno entra en la asesoría financiera, uno normalmente trata también de mirarle eso, de decirle por dónde puede disminuir eh, lo de la retención hasta donde la ley lo permite, todo bajo los parámetros de la ley. Y bueno, eh, ahí ya uno lleva a la persona y le explica, ok, usted se está disminuyendo, pero ese ahorro que usted hizo tiene que retirarlo específicamente, como les decía, para lo que diga el estatuto tributario, para compra de vivienda o para ya sea para abonar a un crédito de vivienda si ya lo tiene, o por ejemplo, cuando usted cumpla los requisitos de pensión, ¿sí? Porque ¿qué pasa si usted no le retira bajo... Esas condiciones que pone el estatuto tributario Cuando usted lo vaya a retirar le va a decir Oiga, oiga, oiga, usted lo está retirando Para una cosa diferente, usted lo está retirando Para viajar, ¿sí? Entonces, a ese dinero Que no le apliqué retención Lo siento, pero entonces me toca aplicarle la retención Pero si usted me demuestra Que lo está retirando Bajo las condiciones que son Puede retirarlo todo y a ese dinero Como les digo, queda exento Por eso se llama llevarlo como rentas exentas entonces, esas son cosas de una asesoría financiera. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Eh, en los créditos, ¿sí? Entonces, uno, uno también lleva a un cliente a decir, no, es que yo me voy a endeudar para hacer una inversión. Casi que el 90 al 100% de las veces, uno no recomienda a una persona que se endeude para hacer una inversión, a menos de que haga una comparación, ¿cierto? Para decirle, bueno usted ya midió el riesgo, etcétera, esta inversión es fija, usted en qué va a invertir, da, da, da, da, da. para que, pues obviamente, el dinero le genere lo suficiente para cubrir la deuda, más los intereses. Eso también es lo que se llama como la tasa interna de retorno, la TIR. Entonces yo tengo un crédito y si lo que voy a invertir no me genera por lo menos para que la TIR sea igual a cero, <coughs> tiene que ser mayor, ¿Sí o no? Correcto. tiene que ser mayor entonces, si es igual a cero quiere decir que estoy comprando pan para vender pan o sea que lo que me gano me alcanza exactamente para cubrir la deuda pero si hago el ejercicio y me da mayor a cero quiere decir que ya estoy empezando a tener ganancias entonces es donde uno lleva al cliente a decirle ok si usted ya asumió el, asu, asumió el riesgo lo eh, lo evalúo bien se da cuenta que es un negocio viable porque usted se basa a endeudar y pues lo que no queremos es que usted quede con una deuda. Entonces miremos ahora cuánto es lo que el, el negocio va a rentar. Voy a poner un ejemplo que pasa a veces. No es que yo voy a comprar eh, un lote. Un lote y voy a construir. Entonces cuando voy a vender. ¿Cierto? Eh, me voy a ganar un 30 o 40% más de lo que invertí. Pero usted ya evaluó el tiempo. Usted ya evaluó cuánto tiempo se va a demorar haciéndolo y colocó por lo menos una gavela de tiempo en la cual usted puede ser que se demore más. Entonces usted dice, no, yo espero venderlo en un año. Ok, pero usted ya contempló que debería dejar unos 3, 4, 5 o hasta 6 meses más de gavela por si no lo alcanza a vender en el año y cuánto interés más le genera tener no poderlo vender en ese año que usted está pensando. Entonces, supongamos que en el peor de los casos, vamos a ver un escenario donde usted se demore año y medio. ¿Cuánto está pagando en intereses en ese año y medio? Tanto. Ok. ¿Y cuánto se va a ganar? Tanto. ¿Cuánto le queda? Cero. Pues entonces yo no <risa> le recomiendo que haga ese negocio. Yo le recomendaría en este momento que no se endeude para ese, porque puede ser que empiece a pasar angustias, porque no se le está dando la venta rápido. Claro. Y termina haciendo nada, o incluso se le demore más, y lo que usted termina haciendo es que termina metiéndose la mano al bolsillo para pagar más intereses porque no alcanzó a vender su proyecto en el tiempo esperado. Entonces, por eso, eso son cosas de la asesoría financiera, ¿sí? Cuando no uno le, le dicen, tengo esta oportunidad de negocio, ok, ¿y en cuánto tiempo piensa recuperar el dinero? Por ejemplo, su Omega Pro en 16 meses, <risa> Y usted tiene una garantía de que en 16 meses se lo van a devolver. ¿Usted ya contempló que de pronto se pueda demorar más? Mira cómo lo cambiaron a 26, ¿no, Emanuel? Sí, correcto. A 26 meses. Y si la persona sacó un crédito... Ahora bien, si lo cambian a 26 y adicional a eso hacen un cambio de plataforma... Emanuel, no sé si tú ya has visto testimonios de personas que se endeudaron para eso. Uf, cualquier cantidad. De hecho, es que... Eh... Que los mismos líderes ofrecían sacar un, un crédito y tenían contactos dentro de los bancos para que le aceptaran el crédito a cualquier persona, aunque tuviera deuda o no. Imagínate, entonces, eso es delicadísimo. Eh, eh, hay una cosa que yo vi por ahí, aquí en Colombia, se llama la tripleta en los militares y policías, que es radicar el crédito en tres entidades al mismo tiempo. ¿Sí? Ajá. y las tres alcanzan a desembolsar pero tiene que ser al mismo tiempo para que los tres alcancen a desembolsar y esa persona queda sobreendeudada de una manera impresionante ¿sí? entonces imagínate Manuel, una persona quedando así de endeudada con un negocio que no es fiable que no tiene garantía que no tiene respaldo, imagínate cómo está en este momento, si se si hubieran asesorado con un asesor financiero yo lo primero que le digo es dónde vas a invertir, qué garantías tienes, quién respalda. Ok, tú, es, tú eres consciente que estás adquiriendo una deuda impresionante y que estás eh, asumiendo el riesgo de estafa, que no hay respaldo. ¿Cómo vas a responderle a los bancos? Eso es lo que uno hace en la asesoría financiera. No es que yo le voy a decir a él... Venga, se va no, a hacer no, no, millonario. No. Venga, que se va a hacer millonario. No, pero usted esa deuda esa deuda, cuántos que le van a prestar no, 100 mil dólares no invierta esos 100 mil dólares conmigo, yo se le voy a enseñar a tener libertad, eso no es eso no es una asesoría financiera, eso no es un ese no es el crecimiento en conocimiento financiero entonces si ¿sí ven que está muy ter, muy, muy eh, tergiversada la información de lo que son las finanzas realmente, yo no debo pensar en cuánto me voy a ganar por meter al cliente en mi comisión porque por encima de mi bienestar y de mi comisión y de mi cumplimiento de metas, no, no, no, eso no puede estar por encima del cliente. Entonces, ¿cómo asesora una, un, un buen asesor financiero? ¿Cómo asesora una persona? Pensando y poniéndose en los zapatos del cliente, no pensando en su comisión. Entonces, si yo pienso y realmente soy consciente del cliente tiene una mejor oportunidad. Mejor que la que yo le estoy ofreciendo en mi empresa. Yo, y es una empresa que le da respaldo, que le seguridad, un ejemplo. Me dicen, no, es que van Colombia o la vivienda me está ofreciendo algo mejor. De pronto mejor que lo que yo ofrezco. Yo no puedo decirle a él, no, no lo hagan no. Ya lo evaluamos, son empresas de confianza. Ok, dale. Pero, como lo estoy haciendo de una manera honesta, espero que si te encuentro una propuesta mejor en mi empresa, en, en, en mi fondo de inversión, confíes en mí, inviertas conmigo, pero por ahora está muy buena la, la inversión que te están ofreciendo y, y si es una empresa de respaldo, ta, ta, ta, hazlo, porque yo debo ponerme en los zapatos del cliente, pensar que ese cliente podría ser mi mamá, mi papá, mi hermano, ¿no? y yo no lo voy a llevar a perder plata. Claro. Entonces a veces me pregunta ven, un fondo de mayor riesgo, o de riesgo moderado, ¿qué tal está?, y yo evalúo y le digo, mira, la verdad, el fondo conservador en este momento está muy, muy bueno. ¿Para qué te voy a decir que inviertas en algo de mayor riesgo o de menor riesgo? Perdón, de riesgo moderado. Si el conservador queda una rentabilidad continuamente mejor y está dándola bastante alta, pues es la mejor opción. Entonces yo no pienso en que si lo meto en el fondo moderado, me gano una comisión más alta o en el de mayor riesgo una comisión más alta... Porque eso sería pensar en mi beneficio por encima del beneficio del cliente. Entonces uno no hace eso. ¿Qué es lo que pasa en los multiniveles, en las pirámides, en los Ponzi? Generalmente a ti te ven como tú eres un líder, yo veo en ti un potencial, yo veo en ti una persona, mejor dicho, que va a cambiar la historia de esto. Pero ellos no te están viendo realmente como la persona que, que tú eres. Si nos están viendo muchas veces es cuánta plata me vas a representar, cuánta gente me vas a traer. Eso es lo que ven. Y si no, es que yo veo... Y hay personas que se los he dicho, ustedes son muy buenos comercialmente. Comercialmente son muy buenos, muy buenos. Pero ustedes no se están dando cuenta que las personas que los invitan de un ponce a otro, lo que están haciendo es usar sus habilidades comerciales para que ustedes repliquen esa información falsa, esa estafa traigan gente y ustedes lo ponen a ganar plata a ellos y muchas personas de estas se dan cuenta de su potencial comercial, de cómo funciona la estafa y muchas empiezan a crear sus propias estafas o se meten en, como líderes de una vez en otras estafas nuevas. Si ¿Sí te has dado cuenta que ya algunos líderes empiezan a hacer los, eh, los CEOs de otras Sí, y, y, y, y, y lo que decíamos en otro video, que ellos aspiran a eso aspiran ¿Sí? a, a tener su propia estafa. Uh -huh. Eso es lo que pasa. Entonces, esa gente no son realmente, eh, te dicen vamos a ser libres, nos vamos a hacer millonarios, vamos a cambiar la vida. Y, y conscientemente ya saben que es a raíz de estafar personas. Entonces, eso eso no es. Una asesoría financiera, pues les digo, es pensar realmente por el cliente y, y buscar el mejor beneficio para él. Entonces, espero les sirva la información, espero, no sé, no vi preguntas por ahí, si hay algo... Si alguien eh, quiere hacer preguntas, chicos, aprovechen esta oportunidad, aprovechen. Eh, se la hacen a, al asesor financiero, el... Y, y él les va les va a responder cualquier pregunta sobre temas de economía, sobre temas de Omega Pro, sobre lo que ustedes quieran, pónganlo en el chat o activen la cámara, activen el micrófono, de manera de que ustedes puedan eh, salir de esas dudas. Creo que hay un, una persona, Barrios, activó el micrófono, no sé si quiere hacer alguna pregunta. Marcos, ahí, ahí te escuchamos. ¿Hay alguien que tiene el micrófono sí. abierto? ¿Cómo va el litigio con Diverso? Diverso, otra estafa, punto. Es que, vamos a ver, no hay ningún litigio ni... Ni, ni siquiera eh, me ha llegado ninguna notificación. Oh. Ni, ni creo que me vaya a llegar. Les voy a explicar por qué. Porque Diverso FX, este señor es español. Bajo la ley de España, no está permitido hacer ningún tipo ni de pirámide, ni de multinivel. De hecho, en España no existe ni siquiera Amway, ni Herbalife, ni este tipo de cosas. Entonces... ¿Con qué argumentos va a venir este señor a, a demandar? O, si, uh -huh. si, él, si él mismo está incumpliendo, por esa y por muchísimas razones más, él está eh, con todas las de perder, entonces no creo que este señor vaya a, a hacer nada. Vamos a ver qué más preguntas. ¿ah? Sí, mira, pues bueno, lo de la demanda, sabemos que eso es pura palabrería, no lo van a hacer porque eso es, eso es pegarse un pie en el tiro. Un pie en el tiro, perdón, un, un, un tiro en el pie, un tiro en el pie, ellos mismos, es mismos clavarse en el cuchillo de buscar un tema jurídico con nosotros sabiendo que están promocionando estafas ¿sí? Entonces sí. ellos no lo van a hacer, no lo van a hacer, eso ya sabemos que eso queda ahí. Eh, lo de Go Global, mi opinión, mi opinión, cuando se crea un tipo de Ponzi como este, Digo yo que eso debe estar dentro de los manuales. El Etsy Scam, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, nos hackean, mandamos el, el, el, la plata a otro broker, hacemos un relanzamiento, pero si ustedes me lo preguntan a mí, el objetivo de todo esto es darle largas para que las personas empiecen a decir, ¡Ah! Esto ya me está aburriendo, yo ya mejor me olvido de esto, y ya, y no demando, y no denuncio, ¿sí? sí si Quieren saberlo, si la denuncia puede proceder para que hagan algo en contra de Juan Reynoso, si sí, lo puede hacer, porque recuerden que en Argentina eh, pasó con Leonardo Cositorto y hoy día está preso, entonces sí, sí, sí procede, sí puede haber una intervención legal, ¿listo? Eso es como lo que, lo que ellos buscan, que la gente sí, evite irse a lo legal, haciendo todas estas larga este y no, que algunas no personas les van a pagar, ahí. sí les van a pagar, pero eh, el objetivo de este poquito porcentaje de personas que le van a pagar, es decir, a este le pagaron y si a usted no le pagan es culpa suya, si a usted no le pagaron es que usted envió mal los documentos, si a usted no le pagaron fue que usted creó mal el este. entonces el objetivo de ellos ya no es crecer más, eso ya estoy seguro, el objetivo de ellos es evitar la, las denuncias conjuntas de la gente para evitar a irse a un tema jurídico. Esas es son las largas y largas que le dan. Es eso. Eso es como parte del proceso del etsy scam ¿sí? de, de hecho, Juan, hoy hubo un comunicado en el que decía... Vamos a ver si lo logro encontrar. Decía que tienen ya 300 mil eh, cuentas aprobadas. Oiga la palabra que nos dice pagadas, dice aprobadas o ¿eh? sea que ya ellos decidieron si vamos a pagar y que hay más de 400 mil o no sé qué números de gente que ya está viendo eh, resultados en este nuevo broker y que pueden ver las operaciones pero vamos a ver, vean cómo manipulan todo este tipo de información porque en ningún momento están diciendo de que ya están pagando, están diciendo ya aprobamos, no hemos pagado ahora ¿Sí? si es cierto de que de que ya están pagando, de que hay 100 mil personas que ya recibieron el dinero. Yo estoy en un grupo de WhatsApp donde hay 650 personas. Por pura matemática, debería de haber gente reportando en ese grupo que ya les pagaron de esos 100 mil. ¿A dónde están esas personas? Entonces, sí, son números falsos. Claro, y entonces la, la intención de ellos nunca ha sido resolverle a la gente, la intención y es más que claro, más que evidente, es que lo que quieren hacer es seguir extendiendo esto hasta el infinito y más allá y no solo eso, sino que confundir a la gente y decirles veo, se pendió, perdió en Omega Pro váyase a, a a esta Go Global para que recupere uh -huh. cosa que probablemente lo que va a pasar es que no pierda una vez sino dos veces más bien exacto, es, pero el número de personas que va a confiar nuevamente va a ser obviamente mucho menos. Pero aquí alguien pregunta, ¿qué podemos hacer para recuperar la plata? Eh, no. no. Realmente no creo que la recuperen Lo, eh, que, la lo que yo decía... De disculpa mandar. que te, te interrumpa. Sí. ¿no? Lo que yo decía en el grupo, vamos a ver. Esto es muy poco probable. ¿Por qué? Muy poco. Porque pregúntese usted y analice usted, ¿por qué esta gente trabaja en criptomonedas y no en moneda física, ¿por qué no en peso colombiano? cuando es muchísimo más fácil pagarle las ganancias a usted en dinero real que simplemente usted ponga el número de cuenta y que le paguen todos los meses a que no tener que comprar con dinero real USDT, SVT, USDT, meterlo a una billetera esa billetera, ligarle a la cuenta Omega Pro, o sea, es un proceso muchísimo más complicado que no todo el mundo lo sabe hacer y que por eso muchos líderes les hacían las cuentas a estas personas. Pero ¿por qué lo hacen así? Fácil y sencillo. La cripto, cualquier tipo de cripto, es muy poco eh, fácil de rastrear. O sea, yes. yo digo rastrear, llegar hasta el dinero y lograr recuperarlo. No ver yes. por medio de un hash los movimientos, porque eso sí se puede hacer. Los movimientos entre billeteras. Por eso mismo es que ellos trabajan en cripto. La denuncia sí. que usted puede hacer es para que esta gente pague con cárcel. Juan Carlos Reynoso, Angie Amaya y los líderes que lo metieron a usted. Pero recuperar ¿Sí? el dinero realmente está bastante complicado. No, ya es muy difícil porque el dinero ya se gastó en muchos eventos, en pagarle las grandes comisiones, los viajes, etcétera. A otros el dinero, la verdad, eh, ya yo creo que pueden, pero pues, lo que pueden hacer es denunciar. Recuerde que el delito de estafa es cuando uno hace eh, caer a una persona, eh, la hace caer en error para que pierda su dinero, ¿cierto? Entonces, en este caso, si hay una estafa, los descargos de responsabilidades que ellos colocaban de Omega Pro no los eximen a ellos de que sea una estafa porque muchos yo he visto muchos videos que dicen eh, no, usted no puede hacer nada. No, usted ante, ante las entidades, eh, por eso ellos advirtieron, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces usted no puede denunciar. No, no, no es así. Sí puede. Sí pueden y si sí se ponen de acuerdo, mejor. Porque aquí hay una estafa. No, pero es que en la página Omega Pro decía que éramos conscientes, que no sé qué, qué tal. Eso era como para decirles, no me denuncie. Cuando esto se caiga, no me denuncie porque aquí le estoy advirtiendo. Eh, trabajan psicológicamente, pero si está el delito de la estafa, entonces lo pueden hacer, entonces el dinero, no, porque pues cuando uno crea un ponzi, pónganse en el, los zapatos del, del, del creador del ponzi, el estafador, él no lo crea pensando en, Ay, bueno, no, yo de pronto sí les devuelvo la plata, no, no va a devolver la plata, ¿sí? No la van a devolver, entonces eh, ya eso está claro, que lo que hay que hacer es colocarse en de acuerdo si están en Colombia, hagan unos grupos grandes, se comunican con la fiscalía, con la superfinanciera y empiezan a denunciar. De hecho, ¿vale? ya, oh. ya estos líderes, Juan, eh, a mí me metieron en, en un grupo que están denunciando y ahí están poniendo eh, imágenes y le ponen estafador y todo. Vamos a ver, eh, realmente yo estoy en ese grupo, yo entré y me pusieron como administrador, yo no tengo nada que ver con eso. Eh, si sí estoy uh -huh. de, de acuerdo y en desacuerdo con muchas cosas que pasan ahí, pero eso es, eso es otro tema. Porque sí he visto sí. que la gente estaba poniendo de que van a contratar sicarios y toda la cosa. Y un delito no se, no se soluciona con otro delito, gente. Lo que ustedes pueden hacer es ir y denunciar. Otro. No, no, eso es verdad. Eso y no... sí me he dado cuenta que muchos líderes, pseudo líderes, entre muchísimas comillas, se sienten acorralados y están mandándole mensajes privados a la gente simplemente para asustarlos y decirles, no, es que yo los voy a demandar a ustedes por calumnia, por injuria, por vamos a ver, todos estos líderes que manipularon y que convencieron a la gente, yo les tengo un mensaje, háganse responsables de lo que ustedes hicieron y del daño que hicieron. No es que yo no sabía que Omega Pro era, era, era un ponzi, no es que yo no sabía que Omega Pro era una estafa. El desconocimiento de la ley no te exime de ella. Recuerden Recuerden eso. Desde el momento que la superfinanciera de Colombia anunció que esto era un Ponzi y que iba a, a, a, a denunciar a todas estas personas que los promocionaban, aunque usted haya visto esa notificación o no, usted ya estaba incurriendo en un delito desde que continuó promocionando Megapro. Juan, no te escucho, dame, dame, no se te está escuchando. Tienes que activar el micrófono. Ya, ya, ya. Ajá, el desconocimiento sí. no, no, no exime la culpa, Correcto. entonces sí pueden demandar y vuelvo y les digo, si no me creen que sí se ejerce un, que sí se ejerce un tema jurídico o que sí puede proceder, vean el caso de Leonardo Cositorto y, y se dan cuenta que sí, que sí se puede. Lo que pasa es que necesitan ponerse de acuerdo. Muchas personas y si empezar a denunciar, entonces si ustedes son tres, cuatro, cinco, entonces venga. Voy a llamar hoy a la fiscalía, voy a comentar el caso y voy a poner mi denuncia y usted también hágalo. Entonces ya son cuatro, cinco, seis denuncias en el mismo día y ir haciendo crecer el grupo. Denunciemos, denunciemos, denunciemos. Ahí en de los comentarios, que... Juan, pusieron, ¿qué opinas de Valius? ¿Qué opina no, un pues... asesor financiero certificado de Colombia de Valius? <risa> <risa> fácil, fácil, fácil la respuesta. Eh, cuando les ofrezcan un negocio de multinivel y el producto en sí sea eh, un tema que tenga que ver con trading, forex e inversiones ya ustedes de ahí una vez dicen otra más, otras más de las mismas entonces que no tiene sede física porque no es necesario, es pues otra alerta que eh... opera en la nube, que opera por internet y que la, el tipo de inversión se hace en criptomoneda usted primero invierte en una wallet, de ahí pasa a tal lado, de ahí pasa todo. Entonces, todos estos que están colocando ahí, omega, cifra, toda esta vaina es más de lo mismo. Otra cosa que le van a meter es el tema de la educación. Ese es como en la pantalla. Entonces, también, pues, ¿yo qué les digo? Si es por educación, ¿por qué no mejor pagan en una universidad? que les dé un título de técnico, tecnólogo o profesional, que sí sí les va a servir para su hoja de vida. Entonces no se dejen enredar que por la educación, que no sé qué, una educación no certificada, ¿listo? Sí. Eh, esta es como la respuesta, eso es más de lo mismo. Yo les voy a dar tres claves fáciles y sencillas que si ustedes las aplican a cualquiera de estas empresas se van a dar cuenta es que un, es, es un ponte. Número uno, si ofrece una rentabilidad de más de un 15%, no al mes... Al año. Si ofrece un al 15, año. un 20% al mes y estás ganando un 120, un 200% al año. Recuerden esto, si, si, si, estás, si están ofreciendo de 10, 15% al año, de 15% hacia arriba, al año, recuerden esto, al año, no al mes, probablemente es un ponce. Si hay algún beneficio por meter gente, probablemente es un ponce. Y si no, hay si no hay regulación, si ustedes piden documentos y les dicen que está en internet, que busquen, si piden documentos y no están las cosas claras, es un POD. Tres cosas fáciles con las que ustedes pueden detectar un POD. Entonces, por sí, ejemplo, es más de lo mismo. cifra, Go, eh, esta Google Global, Quantum, todas las que se les ocurra, si hay una ganancia más de un 15% al año, es poll. Si hay una, una eh, ganancia adicional por meter gente, es POTS. Si la regulación no está clara, es POTS. Si estas tres se suman, es fijo que es un POTS. Sí, Así claro, porque es lo que ayuda a la regulación cuando se registra, ¿no? Entonces, Correcto. claro, al registrarse tiene que haber un representante legal. De tal manera que esta estafa cae, ellos buscan dónde está el registro, quién es el representante legal, y de esa manera pues buscar... A, a esa persona para que responda quieren saber entonces, si es un es un fondo de inversión real y no quieren eh, perder tiempo buscando que si este broker es legal que si ellos trabajan aquí váyanse a la superfinanciera a la página uh -huh. pongan el nombre si aparece es legal si no aparece no es legal así de fácil así de fácil eh, entonces pues creo que ya hemos dado las claves lo que pasa es que llegan con lo mismo pero como ese señor Roberto diciendo, no, no, lo de nosotros en diverso es eh, un tema, más de membresía, no sé qué, bueno, etc. Entonces uno dice, bueno, usted se viene para Latinoamérica, que es donde les gusta promocionar las estafas, sobre todo en países de Latinoamérica. Eh, ¿Por qué razón no coloca una sede física y nos muestra cuál es su número de registro? El número de registro en este caso en Colombia es el NIT. ¿Cuál es el NID? No sé si se llama igual en Costa Rica, Manuel, pero aquí por lo menos es el NID. Con el NID 1... Creo busca... que sí se llama igual, creo. Número de identificación tributaria. Entonces, eh, de hecho, un... a este señor le pedimos el número de registro y lo que respondió bueno, es, ya. está en internet, yo porque se lo tengo que dar, vicepresidente de esta compañía, para que ustedes se hagan una idea. Entonces ya con eso <risa> ustedes no les dan el NID, porque es que con el NID ustedes pueden entrar, mirar, ¿ta? De, ustedes incluso pueden ir a la Cámara de Comercio y descargan una Cámara de Comercio y se dan cuenta en qué fecha fue constituida, quién es el representante legal, cuál es la dirección, el teléfono, etcétera, ¿sí? Entonces, sí, ¿por qué no lo colocan? Emanuel, hay otra que están promoviendo, que le he visto bastante boom, es un tema de cannabis medicinal, no sé si lo has visto, ahí te lo dejo como para que lo cacharres Sí, que ahora que se llama Cannabis City, sí. creo. Sí. Otro eh, <ríe> Ha estado duro, duro, duro. Le están dando duro a esto también. Y también la inversión inversiones con OSDTs. Sí. Hemos, de, de hecho, esta gente, eh, los de Cannabis, tenían eh, otro nombre antes. No me acuerdo cuál era. Luego se cambiaron a Cannabis City. Y vean que todos cumplen el mismo el mismo patrón. Esta gente del cannabis que menciona, menciona lady eh, también eh, tenía el tema de que el metaverso, de que su propio token, dígame qué pasó con el metaverso de toda esta gente, lo que le estaban era metiendo verso <ríe> entonces sí. prácticamente ¿Me acuerdo todas en son lo que mismo. que hubo también acá en Colombia eh, por Cali que la sacaron en séptimo día, la moneda Daily ¿sí? la, la que también fue muchísima estafa, dura, dura, dura con eso Sí, sí, sí, sí, sí, y también lo vi. Eh, no es que mira, la, la, generalmente lo que nos pasa a nosotros los colombianos es que muchas veces nos tratamos de dejar de llevar por el, la ley del menor esfuerzo y por plata fácil. Entonces cuando nos prometen algo donde duplicamos dinero, etcétera, nos dejamos llevar. Son muy buenos comerciales y como la gente la mayoría desconoce el tema de finanzas, pues lo que hace es que confía, porque ya es un tema de su confianza, la persona que lo está invitando, y pues terminan cayendo. Entonces, eh, vuelvo y les digo, siempre traten de irse por lo que usted regulado, por lo que, digamos, no tenga alertas, no se dejen llevar de, de rentabilidades extravagantes, etcétera Que nadie crea un sistema para que usted se haga millonario. O sea, los sistemas de inversiones legales en Colombia son buenos eh, la gente gana sus rentabilidades pero no son por medio de ellos que adquieren sus riquezas porque vamos a ver por ejemplo muchos clientes a los que yo voy a visitar y, y son o empresarios o llegaron a tener unos cargos muy altos en, en, por ejemplo con el Estado entonces pues llegaron a tener unos sueldos buenísimos bueno, etcétera pero sus riquezas no provienen de inversiones de este tipo, sino provienen es de negocios tradicionales en los cuales pues están ganando mucho. Recuerde que en los negocios tradicionales hay unos que dejan muchísimas ganancias. ¿sí? La comida, la ropa, transporte, etc. Todo lo tradicional puede dejar. Y, hay, y vemos aquí casos de empresarios muy exitosos. Entonces yo, yo tengo clientes que voy a mirar y... Y tienen empresas desde hace 40 años. Sí. Y pues son gente que tiene mucha plata, pero ha sido trabajo de 20, 30, 40 años. Hay cosas muy es, muy es, obvias, es que, que, que sean muy, muy, muy básicas, que es fácil de detectar. Vamos a ver, si usted analiza un poquito lo que tú decías, Juan. Si ellos tienen la fórmula mágica, si tienen eh, esta manera de triplicar tu dinero en 16 meses... ¿Por qué la comparten con la gente? ¿Por qué necesitan sus pesitos? ¿Por qué necesitan del dinerito que usted tiene este, debajo del, del colchón? Otra cosa, si, si esto del interés compuesto, que ya en, en ocasiones anteriores hemos hablado con Juan David sobre el interés compuesto, si logran triplicar en 16 meses, si fuera así, Juan Carlos Reynoso invirtiendo un millón de dólares en cuestión de... 15, 16 años, bueno, creo que y, y habíamos hecho la matemática como en 10 años, ya era una de las personas más millonarias del mundo, entonces, sí. ¿por qué esto no, no, por qué tienen la necesidad de compartirlo si es tan bueno, si es tan eficiente? Porque realmente el negocio es usted, es la gente, por eso. Tal cual, eso es así, otra perla que les voto ahí, en asesoría financiera... Algo que uno aprende es que uno compara naranjas con naranjas, manzanas con manzanas. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, me dice, mira, yo me gano el 2% mensual, ¿cierto? Y yo le estoy haciendo una propuesta del, del 14 efectivo anual, ¿cierto? Algo así. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo ese 2% mensual y lo convierto a nominal y a tasa efectiva, que es interés compuesto, ¿Cierto? y lo comparo. Siempre que yo vaya a hacer comparación de tasas, tengo que hacer la conversión para comparar naranjas con naranjas. Si voy a comparar la efectiva anual de tu negocio contra el mío, las dos deben estar en la misma tasa. Yo no puedo comparar la mensual contra la efectiva anual. Tengo que hacer la conversión para que realmente sepa cuál da más. Entonces son cosas que ellos, la gente que va a hacer, sabe hacer conversiones de tasas. Entonces, eh... inclusive hay negocios tradicionales que usted puede fácilmente ganar más de 300% en 16 meses en un negocio tradicional. Yo estaba hablando un día de estos con un chico que me estaba explicando un tema de que aquí en Costa Rica se ha vuelto muy popular el tema de los OLED, los OLED de mercancía que sí, en Amazon outlets. que no fueron a retirar, entonces llegan productos ahí y él me decía, Manuel, es que yo compro en 9 mil colones un artículo que cuesta 150 mil colones. Y yo lo vendo por 3, 4, 5, 6 veces eh, eh, lo que yo estoy pagando. Y esto, y me estaba enseñando videos y es que abren el outlet y están los cajones y la gente entra corriendo con una locura. Y, y esto es un, un, un método con es, el que este chico está, había terminado su trabajo ah. con esto de la pandemia ahorita está ganando muchísimo más con esto, claro, requiere un claro. esfuerzo, gasolina, comida, levantarse en las madrugadas, porque me estaba contando que él se levanta a las 4 de la mañana para llegar a hacer fila, la tienda apenas abre, entonces requiere un esfuerzo. Requiere un esfuerzo, sí, entonces pues nada muchachos, ya saben que es más de lo mismo, ahí, ahí mencionamos una de las que hemos escuchado, ya queda poquito tiempo, queda un minutico, les doy gracias, espero les sirva, se den cuenta que un tema de asesoría financiera, como pues les digo, no es enseñarles cómo es el secreto para volverse ricos, es enseñarles a sacarle provecho, enseñarles a ahorrar, qué métodos de ahorro sirven, así sea una persona que gane poquito así ahorre algo mínimo, el ahorro le sirve, etcétera, eso es un tema de asesoría financiera. Es aprender no a es, usar etcétera. los métodos legales que tiene tu país para generaron que sea una rentabilidad, pero generaron. Hola. Así Manuel, es. buenas. Buenos. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Quería hacer una consulta. Dime. Saludos de acá de Perú. Yo quería saber, este, bueno, ya estamos en este problema de muchas personas, ¿no? Entonces, creo que deberíamos tomar cartas en el asunto, no solo con la parte de nuestros este César, nos queda un minuto, se ¿no? nos acaba el Zoom, eh si quieres, eh, nos haces, la, la, me haces la, pre la pregunta por WhatsApp, porque ya se nos va a cortar esta llamada. Envíala sí, y yo, yo, yo respondo. ¿Quieres, César, ¿Qué envíala? ¿Qué, qué, qué, sí, yo lo envío por WhatsApp para que toda la gente sí, esté enterada, sí, no es saber los sí, otros modelos de políticas que prohíban eso en otros países, ¿no? Claro. Esa era la consulta para que todos... Ah, se fue. <risas>